Bueno, la pregunta del día es ¿Cuáles iniciativas considera usted serían útiles para evitar la venta del voto en contiendas electorales? Y a propósito de esta pregunta y del tema que, iniciado, que inició el programa del día de hoy, el tema central nuestro es la impresión de las boletas electorales que arrancará este miércoles, o sea, el día de hoy. El director nacional de elecciones de la Junta Central Electoral, Mario Núñez, informó que la impresión de las boletas electorales comenzará este miércoles, este 22 de enero, luego de terminar las modificaciones hechas después de que la entidad decidiera acoger la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la cual suspende la resolución 34-2019. A partir de la sentencia, la boleta electoral que ya teníamos configurada, tuvo que ser modificada. Reiniciamos los trabajos de reestructuración de los recuadros de la boleta para entonces cambiar el orden que ya teníamos. En el día de hoy estamos haciendo esos trabajos y esperamos que en el día de mañana ir a la imprenta Corripio a empezar los trabajos de impresión, expresó Nuña a los miembros de la prensa. Ahí están las imágenes de cómo se está desarrollando, ¿verdad? Cómo se, se, se, se presentan las boletas y, y ese tipo de cosas. Hay una cosa interesante acá, y es que el director Núñez, de, de la, de el director de elecciones, señor Núñez, dice, dice, eh, después de que de, de, se refiere a la Junta, después de que la entidad decidiera acoger la sentencia del Tribunal Superior Administrativo y no se impone una sentencia de un tribunal a una, sí. a una, a una estructura administrativa claro. como es la Junta. Claro. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como sociedad democrática es que el, las decisiones de los tribunales se imponen a los demás, a los ciudadanos, sobre todo cuando se trata de tribunales especializados que pertenecen o que son parte del mismo estamento es que fue un absurdo ponerse a elaborar boletas antes, antes de la sentencia okay. eso es un absurdo eh, mira, ahora es algo complicado antes se imprimía la boleta de una manera uniforme eh, partido colores, ok, pero ahora, óyeme la boleta de Villarriba es totalmente diferente a la boleta que va a tener Pimentel, por ejemplo y la de Pimentel es totalmente diferente a la que va a tener la Guarana, okay. ¿por qué? Por las alianzas. En Villarriba ah, sí, sí, hay alianza sí, sí. con Cada la Fuerza de... del Pueblo y el PRM para la candidatura alcalde. La vicealcaldesa es de la Fuerza del Pueblo. Entonces la boleta tiene que imprimirse en condiciones especiales para Villarriba. Y así, en condiciones eh, especiales... Eh, igual en Pimentel, eh, presumo que también Arenoso, en cada uno de sí, sus municipios, sí, sí. será totalmente Entonces, eso, eh, eh, eso complica más el trabajo de la Junta. Eh, eh, mira, en la, en la no es fácil el trabajo que están haciendo. Eh. En, la, en, la, en, la, en la cultura jurídico-política hay una máxima que dice en, en latín, Sedan Arma Togae, que significa literalmente ceder ante la fuerza de la toga. Y el significado jurídico y político es el siguiente, la autoridad judicial está por encima de la autoridad civil okay. y de la militar. Es decir, cuando un tribunal toma una decisión, quienes quienes quienes tienen que acatar esa decisión no pueden venir a decirme de que decidimos acoger la decisión. No, usted está obligado a acoger la decisión del tribunal. Sí, puede tal vez lo tomaran ahí los periodistas sí. preguntándole. Y eso se ve como algo sencillo, pero realmente tiene que ver con sí. nuestro, nuestro nivel de cumplimiento y nuestro nivel de ah, aceptación sí, sí. del estamento que nos queda por encima. Que, en este país todo el mundo cree que es sí. un jefe. Decía mi abuela, si quieres saber quién es mandito, dale un carguito. Sí, sí, <risa> Así es. Bueno, ya con todo esto, eh, ya con la sentencia de los diferentes tribunales, entonces lo que, lo que queda ya es esperar, ya hoy se inician eh, la, la impresión de, de todas las boletas a nivel nacional Y entonces esperar que esté todo a tiempo para que el 16 de febrero se puedan llevar a cabo las elecciones eh, donde, donde se va a votar con boleta, bueno porque llegan las boletas Y donde se va a votar con el voto automatizado, bueno porque se terminen todas las auditorías Pero no van que están a llegar boletas a todas las partes a todo, a no, no, no, por ejemplo, San Aquí Francisco de Macorís. Macorís. Es bueno Aquí eh. en San Francisco de Macorís, solamente el casco urbano y los distritos, Exacto. Eh, los distritos municipales van a tener voto automatizado. Desde la Guaraná hacia abajo van a tener boletas, voto Correcto. con boletas. Ya los partidos se han encargado y se están encargando de educar. A su personal. O sea, en Macorís, en San Francisco, no se va a votar con boleta. No, no, no. no. Se va a no, votar auto con la computadora. Por eso sí. es que, el, eh, por ejemplo, para el público de San Francisco, eh, la orientación debe ser distinta a la de las Guaranas Totalmente. Eh, o a la de Villarriba, porque ella se va a votar con boleta y por tanto... La educación de esos votantes debe ser dirigida en función de la boleta. La, la educación de los votantes de San Francisco de Macorís y de los... Eh por ejemplo, Senovil, distritos municipales, distrito, distrito municipal, entonces debe ser enfocada al voto automatizado. Cuando mira mira qué mira que disyuntiva tiene se, la se, la se cuando, cuando en este país... Las se... mayores demarcaciones, eh, más o menos el 65% Ajá. de las demarcaciones, va a ser automatizado. El otro 35% va a ser en sí. Cuando en este país haya mayores niveles de confianza en la sociedad, en los políticos, en las instituciones... Llegará un momento en que votaremos sentados en la cama de tu casa con sí, el celular. Sí, que tú votarás el con un celular. Exacto. Y eso es importante que se dé claro. Hay que crear un ambiente de confianza y de credibilidad claro. que creo que pasarán de 20 años para que eso tal se pueda vez, dar. Tal vez no tanto. Si ponemos de nuestra parte, yo pienso que esta sociedad, si, si trabajamos, los que van subiendo ahora... Sí, puede ser en 20 años Sí, razón. Más, más o menos, en 20 años yo creo que ya tenemos eh, totalmente confiado en los sistemas electorales Bueno, ya se va a empezar la impresión de las boletas y estos plazos son fatales Ya estamos a 26 días prácticamente de 25 días de, de, de, de las elecciones municipales y hay mucha cosa por hacer todos sí. los partidos tienen que preparar sus delegados digo, no todos, sino... Lo que la Junta quiso porque hay partidos que no reúnen el 1.5% y fueron excluidos. Que yo creo parte. que es, fue una actitud incorrecta de parte sí. de la Junta Central Electoral, porque independientemente... Pero indefinientemente... preparar, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, donde hay 258 colegios, por ejemplo, tú preparar dos personas por cada colegio, estamos hablando más de 500. De más de 500 personas. Entonces, cuando ya tú le vas a agregar eh, los distritos municipales... Óyeme, es un trabajo arduo que tienen por delante los partidos principales, los partidos políticos, para preparar a todo ese personal y tienen el tiempo encima. Es en sesión permanente que hay que estar para poder eh, tomar estos plazos y hacer lo que hay que hacer en cada una de las demarcaciones. Sí. En los campos es sumamente más fácil, todo el mundo se conoce, sí. pero en los pueblos hay que identificar, fidelizar eh, la parte logística de llevar el votante a aquellos que no pueden ir. En fin, son muchas responsabilidades y una tarea ardua. No, y, y esperar verdad, que estas elecciones, específicamente ahora las de febrero, que son las municipales, se den de manera armónica. Sabemos que eso no se va a dar en todo el país porque, eh, naturalmente, desde el 6 de octubre a la fecha, eh, ha, han existido unos discursos eh, muy agrios, han existido eh, ataques muy directos, incluso ya la Iglesia Católica, el episcopado ha pedido... Que los candidatos a los diferentes eh, eh, puestos, bueno, porque lleven una campaña limpia, que lleven una campaña sin insultos, eso naturalmente no va a ser posible. Pero nunca va a haber, no, nunca va a haber esa, ese equilibrio esa libertad. Exacto. Mira, hay candidatos que tienen, unos tienen apoyos gubernamentales uh -huh. y otros tienen eh, bienes, o sea, tienen una Intereses. situación económica holgada y, y han invertido, aquí hay candidatos que han invertido una millonada y son candidatos a regidores. Sí. Y tú dices, pero carajo, ven acá. ¿Cuántas vallas es que va a poner? ¿Cuánta, ¿Cuántas actividades es que va a hacer? ¿Cuántas publicidades es la sí. que va a tener? No, mira, aquí hay gente, aquí aquí gente trabajando esto? duro, aquí hay gente haciendo unas campañas bestiales, incluso o sea, hay gente... Yo pienso que eso debe haber un equilibrio. Yo pienso que debe haber un control en términos de la campaña para evitar ese desequilibrio sí. que tú que eres un candidato pobre que a lo mejor lo que tienes es un sueldo eh, privado eso está contemplado claro, en la ley pero la y, ley hay que arreglarle muchas cosas la ley te eh, lo establece eso te, te establece y el límite la limites. regulación es difícil sí. ahora pero todavía. recuerda que hay una parte que no se puede regular que es la parte de las redes sociales donde los políticos hacen una inversión cuantiosa para, que, para mantenerse vigente incluso yo he visto publicidad de Gonzalo eh, todo el tiempo he visto publicidad de Leonel Incluso, y me sorprendí Y lo digo que me sorprendí porque yo sé que Luis Abinader Es una persona que, que actúa De manera muy correcta Y vi en el listín diario, me salió una publicidad De él, pero lo que la ley eh, eh, eh, no, no prohíbe Está permitido, y por tanto eh, Sabemos que en redes sociales se está haciendo Una gran inversión De, de, de dinero Con relación a la publicidad Bueno Vámonos entonces, mis amigos, si sí, no tienen ustedes aquí, más nada con relación al tema, vamos a ver los WhatsApp. Vamos sí. a ver qué dice el WhatsApp. <música>